Senatoriales que hemos tenido en San Francisco de Macorís o oh, es muy personal mi pregunta desde que yo tengo uso de razón tengo 40 años habitando aquí en San Francisco de Macorís hemos visto muchos senadores que no residen aquí en San Francisco de Macorís que no le dan la cara a las cosas de San Francisco de Macorís ¿qué nos garantiza a nosotros como franco macorizanos, como duartianos, como provincianos que Franklin Romero estará aquí dándole la cara al franco macorizano y al duartiano? Bueno, porque yo siempre he estado en San Francisco de Macorís y no me he ido Aún estando ausente he estado presente Pero es una pregunta un poquito difícil para mí Porque está hablando de otros senadores Y hay un senador actual Y al senador no estar aquí presente Pues sería mal de mi parte referirme a eso Sin él estar presente Bien, muy bien Franklin